El C, que son seis, ¿no? Vale, y entonces tenemos ocupada, ocupada, ocupada, ocupada. Este es nuestro origen y queremos llegar aquí al destino. ¿Ok? ¿Por aquí se puede pasar? Pues contestar a vosotros mismos, lo hemos visto en el tema anterior. No se puede. No se puede. Recordad que este mapa es una discretización del mundo real. Y dependiendo del tamaño de la celda, pues será más fino, más precisa o menos. Y esto lo tenemos que ajustar para el que el tamaño del mapa no sea demasiado grande y al mismo tiempo tenga una resolución suficiente. Entonces aquí, esto a lo mejor se corresponde con un entorno real donde... No sé, aquí hay una mesa y aquí hay una silla... Aquí hay otra cosa, entonces, cuando ponemos los mapas de ocupación, que estos se ocupan, no tenemos la certeza de que se pueda atravesar entre la mesa y la silla, ¿no? Por eso no se puede cruzar por esa esquina, ¿de acuerdo? En el mundo real a lo mejor se puede, pero con esta resolución que tenemos del mapa, no se puede. Bueno, pues entonces eh, vamos del origen al destino, ¿no? Como hemos dicho antes... Eh, ...vamos a hacer igual lo del coste 10 en vertical y horizontal... ...o sea que... ...si nos movemos en vertical y horizontal... ...el coste es 10... ...y si nos movemos en diagonal... ...el coste es 14... ...¿vale? ...y por otro lado... ...dice ahí orden de exploración... ...esto es importante... Para cuando hay empate, cómo se resuelve, ¿no? Entonces, ahí lo que te indica es que el orden de exploración es partiendo de aquí. ¿Vale? Vamos siguiéndolo en el orden de la aguja del reloj, empezando de la esquina superior izquierda. ¿De acuerdo? Eh, finalmente os pide que hagáis esa anotación En lugar de usar un circulito azul Vamos a usar esa rayita Que es lo mismo que el circulito azul de antes Y luego los valores de F, G, H' y N Es el orden en el cual se exploran los nodos ¿Vale? Entonces según eso Empezamos desde lo Y bueno, lógicamente pues este va a ser El nodo 1 ¿No? Tiene una distancia 0 Y una H de 1, 2, 3, 4, 40, ¿no? 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, sí, ¿no? 40, sí, sí. Por tanto, el F es 40. ¿Lo veis? Bien, eh, bueno, pues el siguiente nodo de explorar será cualquiera de estos tres, ¿no? Estos son los tres que se pueden alcanzar, ¿verdad? Estos tres. Bueno, pues vamos a ponerle... El coste de alcanzar cada uno de ellos es desde este. Entonces sería 0 más 10, 10, 14 y 10. Eso es nuestra G. ¿Lo veis? Y ahora la H. La H es 1, 2, 3, 30, 40 y 50. La distancia de Manhattan desde este nodo hasta el destino. Así que esto, la F, esto es 40, esto es 54 y esto es 60, ¿sí? Y la flechita, este valor de G lo hemos actualizado de, viniendo de este, de este nodo, ¿no? Entonces le ponemos aquí, la flechita, aquí la flechita y aquí, ¿no? Son de donde hemos venido, ¿vale? Desde este nodo, entonces apunta, la flechita apunta a ese nodo. Ahora, ¿cuál es el siguiente con menor coste de F? La F, este de 40. Por tanto, este va a ser el 2, el siguiente nodo a explorar. De la lista abierta, el de menor F. La lista abierta contiene estos tres nodos. La lista cerrada contiene el nodo 1, que ya hemos explorado. Podéis ir anotando también las iteraciones, lista abierta, lista cerrada, si queréis. Yo por ahí un poco más rápido no lo voy a hacer, pero lo podéis apuntar también. ¿Vale? Entonces, desde este, ¿cuáles podemos explorar? Este, este y este, ¿vale? Este, el coste de este momento es 14, 10 más 10, 20, 20 es mayor que 14, por tanto no se actualiza. Y este, el coste sería 14 más 10, sería 24. Es mayor que 10, tampoco se actualiza. Lógicamente, pasar por estos dos no es más rápido a través de este, es mejor ir directamente de antes. Entonces no hemos actualizado nada. Siguiente de la lista abierta, el 54 Este es el 3 Y ahora vamos a explorar estos 3 Aparte de los anteriores Entonces, estos 3 ¿no? Ya sabemos, los vamos a explorar desde aquí Y tenemos que aquí el coste será 14 más 10, 24 Aquí serán 14 más 10 Perdón, 14 más 14, 28 Y aquí también 28 ¿Vale? Y Manhattan sería 1, 2, 3, 4, 50 y 60. ¿Se ve? Por tanto, el F esto es 68, esto es 74 y esto también es 68. A ver, 14, ah sí, claro, 88. 88 ¿de acuerdo? este también lo analizamos ¿eh? y tenemos que el coste es 14 de, para ir de aquí sería 28 como es menor que mayor que 10 no se actualiza este tampoco y este tampoco pero sí se pueden ver desde aquí ¿eh? hay que revisarlo en este caso es evidente que todavía no, no mejora ¿vale? así que buscamos el siguiente menor ¿cuál es? 60 entonces este es el 4 y actualizamos, por ejemplo, 10 más 10, 20. Fijaos que ahora voy a tachar aquí esta y ahora la nueva raya es esta, ¿no? Entonces ya no es 28, sino que ahora es 20. Entonces ya no es 88, sino que ahora es 80. ¿Habéis visto lo que he hecho? ¿Sí? <risa> voy a borrarlo para no despistar. Si queréis, lo podéis marcar de algún modo. Entonces, ahora he actualizado este con el nuevo coste. Aquí es 10 más 14, 24. Es igual que antes. No cambia. O sea, al final lo que te dice es que da igual. Puede alcanzar el camino por aquí o por aquí. Tiene mismo coste. No se actualiza cuando se empata. Es solo coste. camino alternativo. Igual de bueno, igual de malo. Eh, y luego esto de aquí tampoco se reducen los costes. Así que ya está. Siguiente menor. 68. Pues este es nuestro 5. El siguiente de la lista abierta, que lo contienen estos tres. ¿no? ¿Vale? Eh, por, perdón, he dicho aquí también que se, se actualizaban estos, pero realmente como ya se han explorado, realmente no se, ya no se va a volver a usar. ¿eh? Una vez que le marco yo el número, lo estoy ya procesando, lo saco de la lista abierta y lo meto en la lista cerrada. Entonces ya no vuelve a utilizarse. No volvemos a hacer cálculo en ese nodo. Porque ya, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Entonces, ahora estamos en este 5. Y aquí vamos a actualizar estos nuevos. Y este, sabemos que este no es más, no es menor el coste. No se va a cambiar. Pero esto sí. Entonces, 28. Por ejemplo, aquí sería 38. La G. no ¿Se ve? Aquí sería 42. Y aquí también 42. Y la H pues será aquí 50 y aquí 70, no, 40 también, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, sí, 40. 40, 50 y aquí serán 60. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos que la, G, la F es 82, aquí tenemos que es 88 y aquí tenemos que es 102. Este no se reduce, por tanto no se actualiza, y este ya hemos dicho que no es alcanzable, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente menor? 74. Pues este va a ser nuestro 6. Y revisamos lo que hay alrededor, que son... Este, por ejemplo, que es 24 más 10, 34. Ojo, por tanto, actualizo. 34. ¿No? Y ahora ya tengo eh, 94. ¿No? Este es nuevo, no, no lo había visto hasta ahora. Entonces, 24 más 14. 38. Y el coste es 70, por tanto, esto es 108. El coste, perdón, la heurística es 70. Este no te sale menor de lo que ya tenía, que es 20. Pues ya, no hay nada nuevo, ¿no? ¿Vais siguiéndolo? Bueno, ¿cuál es el siguiente? Tenemos 80, 88, 82. Parece que este es el siguiente, ¿no? Entonces este será el 7. Actualizo y me queda este que es 20 más 10, 30. Borro. Ahora ya es 30. Borro. Y esto es 100. Y ahora esto viene por aquí. Y el resto no se toca. ¿Cuál es el siguiente menor? 82, 88, 94, 100. El 82. Pues este será el nodo 8. ¿Veis? Y ahora... Exploro estos nuevos. Y me dan que... 42. que tenía aquí? Pues ahora ya serán... 52. Este el coste será... 1, 2, 3. Es 30. Aquí la heurística es 40. Aquí la heurística es 50. Y el coste aquí serían... 42 más 10 52. Y aquí serían 56. Por tanto aquí tengo... 82, el 56 más esto tendría 96 y aquí 102. ¿Lo vais siguiendo? ¿No? Desde aquí he explorado estos nuevos, este no me sale más volver atrás, lógica, no voy a reducir la G, por tanto no se toca. Bien, y ahora me quedan por explorar, lo ahora la lista abierta está, este, este, este, este. de todo, 82 es el menor, ¿no? por tanto, este es el 9 y vamos a ver eso, ¿no? entonces, 52 más 10 sería 62 y coste 1, 2, 3, 4 40 si nos movemos en diagonal serían 14 más 52 66 y 30 en la heurística por tanto, esto es 96 y esto es 102, y si me muevo esta diagonal, pues también tengo 66, pero ahora más 50, es decir, 116. Vamos bien? ver. ¿Cuál es el siguiente menor? 96, 102, 88. ¿No? ¿Este es el siguiente menor? Pues pongo un 10. Y ahora, para ir de aquí, este es menor económico, este es nuevo... Entonces este es 38 más esto que sería 52, 70, 122 y este 38 más 14, 52. ¿Veis que es igual que antes? ¿Sí? Vamos al 11. Entonces sería, esto tiene 94, eh, ¿cuál es el siguiente? 96, parece que el 94, ¿no? Sí. Entonces sería el 11. El 11. Y aquí vamos a actualizar, porque si esto era 34, ahora ya vamos a tener aquí 44. Y entonces ahora vamos a tener aquí 114. ¿No? Alcanzando viéndolo desde aquí. Este también, efectivamente. Y el coste sería 34, que es lo que yo llevo ahí, que sería... ...más 14, que serían 40, 34, más 48, o sea, serían 48... ...y esto sería 80. 128. ¿Vale? Y este sale mayor, no se toca. Siguiente, 128, 100, 102, 96... ...parece que es el 96, ¿no? Muy bien. ¿Vale? Mirad, hemos llegado a un punto donde el siguiente... Hay dos de 96, como bien dice Juan Carlos. De los dos, aquí es donde tenemos que atender al orden en el cual fueron explorados. Esto es para darle un determinismo al algoritmo, que no sea algo aleatorio, sino que siempre funcione igual. Pero él realmente va a encontrar el mismo camino óptimo, ¿eh? solo que puede hacer a veces una operación más o una menos. Entonces, aquí el orden, como habíamos dicho, era de la esquina superior izquierda. Estas exploraron a la vez desde ese nodo y este se metió antes en la lista abierta que este y al estar empatado no se ha cambiado el orden o sea que vamos a explorar este antes que este aunque los dos tienen 96 ¿pero como en la el de, de 9. no, ah, sí, sí, pero perdón, tienes razón primero, ¿no? no, no, tienes toda la razón vaya, qué, qué atento estáis, muy bien claro, estaba pensando aquí, pero el 96 se ve por primera vez desde aquí tenéis toda la razón entonces se metió antes la lista abierta esa que hemos ido metiendo, una lista con una cola ¿no? entonces efectivamente este se explora antes, ¿no? Eh, 11, pues este será el 12. Se actualiza esto. No voy a ahorrarme esos cálculos porque no los voy a necesitar. El siguiente, ahora ya sí es este con menor coste. Sería el 13, ¿no? Y ahora actualizamos esto, ¿no? Entonces esto será 76 y esto será 80. Esto el coste 10 y este el coste es 20. ¿Vale? Por tanto, aquí esto es 90 y esto es 96. El siguiente menor es este. ¿No? Pues este será el 14. Y ahora actualizamos este. Aquí, en el software que lo voy a dejar para que practiquen en casa, me parece que llega a calcular esto. Entonces lo voy a poner para calcular, pero realmente también puedo ver los nodos que hay alrededor, y si uno de ellos es el destino, ya he acabado. Pero bueno, si lo pusieran, pues este cálculo, entonces serían aquí eh, 94, 10, 104. Veo este también, si, ya digo, si en el software lo no sale, porque os salga igual a vosotros, pues aquí tendría 90, esto serían 20, 110, este también se actualizaría, este sería 94, 10, 104 y finalmente se actualiza este que es el nodo destino y el coste será 80 más 10, 90. El coste de G, ¿cuál es la heurística? ¿Cuánto vale la heurística? 0 y la F, 90. Bueno, pues ya sabemos lo primero y es que el coste para llegar desde el origen al destino es 90 y ahora vamos a ver qué camino se sigue para eso seguimos las rayitas estas que hemos ido marcando entonces, esto te va diciendo desde qué nodo actualicé por última vez porque encontré un camino más corto que el anterior, como la idea de distra entonces, de aquí me voy para acá aquí aquí aquí De forma que los círculos marcan la ruta. ¿Lo veis? Que es el camino más corto, claro. Fijaos que si hubiera... Eh, en algún caso encuentro alguna alternativa. Por ejemplo, aquí la... No, no sé si es el caso. A lo mejor aquí no. A veces puede haber dos caminos iguales. Pero bueno, te devuelve uno de ellos. ¿Sí? el orden de la ¿El dónde? o el caso de que hubiera dos caminos iguales qué pasa? Ah, no, ponéis ponemos el primero que hay encontrado Si seguís lo del orden, el orden este os dará uno de ellos Si cometéis algún error de aquí en vez de este Si es muy pequeño, no lo penalizo, digamos Si es, sobre, por ejemplo, lo del orden de exploración algo así, ¿no? Por lo demás, sí, hay que hacerlo bien, claro. ¿Vale? Bueno, esta es la resolución del algoritmo de A estrella. Dime. ¿Puede cambiar el orden de exploración, por ejemplo, si el destino tiene en la esquina arriba derecha, para que se a todas desde aquí y eso se no necesitaría? No, no, porque en un caso sí, en otro no. Entonces, no se estudia eso. Se sigue un orden establecido... Y en la práctica no ahorra, o sea, en un camino concreto puedes conseguir que vaya más rápido, pero luego habrá otro donde va un poco más lento, entonces no, tampoco te ahorras muchas operaciones.